Esto es un vídeo de demostración, está grabado con la aplicación Loom y pretende ejemplificar cómo se pueden generar subtítulos automáticos subiendo el vídeo a la plataforma de alojamiento YouTube. Una vez allí estos subtítulos generados automáticamente se van a descargar en formato de archivo .srt y el archivo va a ser tratado lógicamente tanto a nivel ortográfico como, como de puntuación para posteriormente incorporarlo al vídeo como archivo definitivo de subtítulos.